Otros piensan que el cambio por San Pedro no es posible. Pero OSP es el partido que no se resigna y lucha por lo que le pertenece a San Pedro. En cuatro años tenemos un pueblo renovado, mejorado. Pero San Pedro necesita más, porque en San Pedro todos tenemos un mismo sueño. En las municipales, ve con tu pueblo. Nuestro pacto es contigo. ¡Vota OSP!